Vamos a empezar haciendo un pequeño repaso sobre nuestro sistema de numeración. Si con este pequeño repaso no tenéis bastante, porque no os acordáis de lo que habíais trabajado en primaria, eh, hay otro vídeo en el canal que lo explica con mucho detalle y os recomiendo que mmm, lo vayáis a ver. Bueno, nuestro sistema básicamente tiene dos características: la primera es que es un sistema decimal o también llamado de base 10. Y la otra es que es un sistema posicional, que significa que el valor de las cifras depende de la posición, ¿eh? por eso se llama posicional, que estas cifras ocupan. El, el hecho de que sea de base 10 eh, nos hace tener 10 dígitos, ¿vale? o también llamadas cifras, que son las que van desde el 0 hasta el 9. Esta, estos 10 dígitos nos sirven para escribir cualquier número eh, que queramos escribir. Desde números muy grandes hasta números muy pequeños, por ejemplo, usando decimales 0,000, etc. ¿no? Y así podemos escribir cantidades muy pequeñas. Eh, números naturales no usaremos decimales y por lo tanto bastará con escribir la cantidad de, de dígitos que queramos seguidos para conseguir un número. Por ejemplo, como aquí, si escribimos cuatro de esos dígitos o cuatro de esas cifras, pues podemos conseguir el número 2473. ¿Vale? Lo de la posición hemos dicho que eh, nos ayuda a saber qué valor tienen cada una de, de estas cifras o dígitos. ¿Vale? No es lo mismo tener un 3 en las unidades que tener un 3, por ejemplo, en las centenas. Si en vez de aquí tener un 4, tuviésemos un 3, este 3 serían 3, tal cual, 3 unidades, pero este otro 3 significaría 300, ¿eh? ya que está en la posición de las centenas. ¿Vale? El orden de unidades es precisamente estas palabras que tenemos aquí, ¿vale? Es decir, eh, el orden de este 3, ¿no? Este 3 es del orden de las unidades, sin embargo, este 3 es del orden de las centenas, ¿vale? Así que cuando os hablen del orden de unidades, no lo confundáis con el orden de cuál es más grande y cuál es más pequeño, ¿vale? Sino que tiene que ver con unidades, decenas, centenas o unidades de millar, etcétera, ¿vale? Lo dicho, esto es un repaso muy rápido, pero podéis consultar el otro vídeo si mmm, os queda alguna duda sobre el sistema. Vamos a hablar un poco del origen y la evolución de, de los números. Empezaremos hablando por algo que sucedió hace aproximadamente unos 20.000 años. Eh, se encontró en un yacimiento arqueológico un hueso de un animal al que se llamó hueso de Ishango porque se encontró en la zona de, de Ishango que está en el Congo, en el continente africano y en ese hueso se veían unas marcas hechas, ¿eh? unas rayitas que por la forma en la que estaban parece ser que las hizo alguien un ser humano ¿eh? prehistórico que estaba contando ¿vale? así que tenemos la certeza de que hace unos 20.000 años o más que el ser humano ya sabe contar ¿vale? 10.000 eh, años más tarde sucede el, digamos que la siguiente, el siguiente paso eh, en la historia de, de los números. Fijaos que pasó muchísimo tiempo eh, de, una, de uno de los hechos al siguiente. Bueno, pues hace aproximada, aproximadamente unos 10.000 años en Mesopotamia, que es lo que actualmente viene a ser eh, Irak, pues eh, se inventaron en, en, en las ciudades de Mesopotamia, y ya la gente ya vivía muy muy junta y necesitaban organizarse, se inventaron eh, unas fichas de arcilla hechas con, con, con un tipo de barro, que allí había mucho. ¿vale? Pues se inventaron unas fichitas con diferentes formas, con forma de cono, con forma de esfera, etcétera, eh, a la que les daban diferentes valores y las usaban para hacer cálculo. Es decir, gracias a esas fichas eran capaces de hacer sumas y restas. ¿vale? Aquí solo podían contar de uno en uno, ¿eh? pero aquí ya podían calcular. ¿Eh? gracias a estas fichas, y unos 5.000 años después, aproximadamente hace 5.000 años, también en esa misma zona, ya se inventaron lo que se ha llamado la escritura cuneiforme. En unas eh, tablillas de, hechas de arcilla, de este mismo barro, eh, se escribían números. ¿vale? Así que aquí ya no solo sabían calcular, sino que además empezaron a escribir. De hecho, esta es, eh, digamos, la primera escritura que hizo el ser humano, y, y se hizo pues, en esa zona de, Me de Mesopotamia. Por la misma época, más o menos, los egipcios también inventaron su escritura, ¿vale? que era lo que hacían con jeroglíficos. ¿vale? Si queréis saber un poco más sobre esto, podéis buscar por internet y así veréis imágenes del hueso de Ishango eh, y de la escritura con informe, por ejemplo, de esas tablillas que luego se dejaban secar y se podían almacenar, o de los jeroglíficos que... Los hacían bien en piedra, por ejemplo, en los edificios, o usando papiro. Vamos a hacer las actividades de la página 3. En la primera nos piden que digamos cuál es el orden que ocupa la cifra 4 en este número, en el 3456, y cuál es su valor, ¿eh? el valor de la cifra 4. Bueno, el orden, eh, recordad que estos serían unidades, decenas, centenas, unidades de millar... Por lo tanto, la 4 son las centenas. Y luego su valor, pues sería pensando en este 4 y completando hasta las unidades con ceros. Por lo tanto, este 4, 4 centenas son 400 unidades. Así que el valor es de 400 o de 400 unidades. No confundir orden con valor, ¿eh? Valor, como la palabra indica, es lo que vale, vale por 400, ¿sí? Este 4 vale por 400 unidades. Y está colocado en la tercera posición contando por, por la parte de atrás, por lo tanto, unidad decena, centena, ocupa el orden de las centenas. En la actividad 2 nos piden hacer una línea del tiempo con los hechos más importantes en relación con el origen de los números, ¿vale? Yo me he adelantado y he usado una regla para hacer una recta numérica y he marcado aquí la actualidad aproximadamente, ¿vale? Esto sería como el, el, el año 2000, bueno, pues más o menos, ¿eh? Un poquito más adelante estaríamos en la actualidad, ¿Vale? Bueno, un poquito bastante, pero teniendo en cuenta que estos son 5.000 años, pues un poquito más adelante casi no se va a notar, ¿eh? Así que más o menos por ahí está la actualidad, que estaríamos en, en años de, después de Cristo, que normalmente recordad que esto no se dice ya pero en los de antes de Cristo sí, ¿vale? O sea, que aquí estaría el punto cero. Recordad que el año cero no existe, ¿eh? Aquí sería el cambio entre antes, el menos uno antes de Cristo, ¿eh? el menos uno, que sería el uno antes de Cristo, o el uno o uno después de Cristo, ¿vale? Ahí está el corte. Bueno, pues si echamos para atrás, eh, hace unos 5.000 años, pasó a una de las cosas importantes... Hace unos 10.000 años pasó otra de las que hemos comentado y la primera que hemos comentado es hace unos 20.000 años, todo esto aproximadamente. ¿eh? Es para que sea fácil de recordar, 5.000, 10.000, 20.000 ya así no tenéis que recordar fechas súper exactas que además tampoco tendría mucho sentido. Porque todo esto es aproximado, ¿eh? Fijaos que hace tanto que no podemos especificar, especificar justo, justo el año, ¿eh? Así que más o menos en estas épocas. Hemos dicho que hace 20.000 años, en el Congo, se encontró la zona... Bueno, hace 20.000 años que, que parece que estuvo allí. Se encontró hace mucho menos, evidentemente. ¿Vale? Pues en la zona del Congo tenemos que recordar el, el hueso de Xango. Apuntaremos hueso también, casi es más fácil de acordar. Hueso de Ishango ¿y qué es lo importante de todo esto? pues que aquí ya se contaba ¿Eh? o sea el ser humano prehistórico ya sabía contar eso lo sabemos gracias al hueso de Ishango que se ha encontrado en la zona del Congo que data de hace aproximadamente 20, unos 20.000 años ¿vale? eh, hace 10.000 años en Mesopotamia ¿Vale? Esto lo pongo en grande porque nos va a valer para los dos sitios, ¿vale? Tanto esto como esto pasó en Mesopotamia. ¿Y qué había? Hace 10.000 años eran las fichas de arcilla que lo importante a nivel matemático era que ya se calculaba. Suma y resta. Como mínimo. ¿Vale? Así que... Eso sería lo importante a nivel matemático. Y hace 5.000 años eh, la escritura cuneiforme. ¿Vale? Se llama cuneiforme, cune de, de, de cuña y ¿eh? forma, en forma de cuña. Si veis alguna foto por internet, veréis que las marcas son cuñas, como triangulitos en el barro. ¿Vale? Y aquí lo importante es que ya se escribían los números. Bueno, números y otras cosas, ¿eh? ya empezaban a escribirse algunas palabras eh, usando marcas ¿vale? del estilo de la escritura cuneiforme. Bueno, pues estas serían las tres cosas importantes. Aquí también hemos hablado de que más o menos ¿eh? en, esta, en esta fecha de aquí, aparte de esto que sucedió en Mesopotamia, también podríais hablar de lo que sucedió en Egipto, que, que era lo mismo, solo que en vez de ser escritura cuneiforme se usaban los, jerogl los jeroglíficos. Y ahora vamos a resolver la actividad 3 de la página 3, que es la última que falta, en la que nos piden escribir el número 347 usando números romanos, o sea, números romanos, ¿vale? Los que vamos a utilizar son, eh, pues hasta la centena, por lo tanto, hagamos memoria, el palo que es el 1, la V es el 5, la X es el 10, la L es el 50, la C es el 100. Básicamente necesitaremos este tipo de, de signos, ¿eh? que eran letras, ellos usaban letras para escribir números también. Entonces, el 347, empezaremos por 300, luego por 40 y luego por 7, ¿vale? O sea, se tratará de escribir 347, ¿eh? que sería nuestra descomposición. Entonces, para el 300 son tres eh, grupos de 100, ¿vale? Como hasta 3 se pueden acumular eh, símbolos, pues entonces, entonces usaremos la C tres veces, así que haremos 100, 200 y 300. Eso sería el número 300, ¿vale? Tres veces 100. Para el 40 podríamos usar la X cuatro veces que... En la escritura romana antigua se hacía, pero cuando evolucionó se decidió que solo se podían acumular hasta tres símbolos. Así que como no podemos escribir XXXX porque serían cuatro, pues la idea es coger un símbolo mayor, es decir, el de 50, y restarle 10, ¿vale? ¿Y eso qué haremos? Pues el restar siempre era escribir el símbolo de 50 y antes de ese escribir el que le resta. Por lo tanto, si yo a 50 le quito 10, lo escribiría así, y este sería el 40, ¿vale? O sea que esto es 300 y esto es 40, porque lo que hacemos es a 50 quitarle 10. ¿eh? A este 50 le quitamos 10 porque lo hemos puesto delante. Y luego para el 7 lo mismo, si pudiésemos acumular 7 símbolos seguidos, cosa que no podemos, eh, pondríamos 7 palitos de estos, pero como no podemos, usamos el siguiente, que es 5, y acumulamos hasta llegar a 7. Así que, estos 5, y luego otros 3, o 2, en este caso, 5, 6 y 7. ¿eh? Podríamos llegar hasta 3, es decir, podríamos llegar hasta el 8 con este método. ¿eh? Pero bueno, eh, para llegar a 7 solo necesitamos 2 palitos más. Así que el 7 lo escribimos así. Que ¿Esto qué sería? Pues sería a 5 le sumamos 1 y 1 ¿vale? o sea, a este 5 le sumamos 1 y 1 ¿vale? que se suman porque van detrás, ¿veis la diferencia? aquí a 50 le quito 10, como los he puesto delante sé que se los estoy quitando, a este 5 le sumo 2 porque los estoy poniendo detrás en resumen, ¿cuál es el número que nos están pidiendo? en números romanos este sería el 340. Y 7. Así se escribiría en números romanos. Y ahora vamos a comentar un poco por encima también nuestros números en concreto, ¿eh? De dónde vienen, porque ya hemos explicado que lo que es la numeración, el hecho de contar y calcular, pues hace más de 20.000 años, que seguro que el ser humano sabe contar. Pero los que nosotros usamos hoy en día, los números tal cual los escribimos nosotros, ¿de dónde vienen? Pues bueno, vienen de la India. vale Se los inventaron, la manera en que nosotros escribimos los números y nuestro sistema de numeración, se lo inventaron en la India. vale pero nos llegaron a nosotros eh, gracias a los árabes, es decir, los árabes que iban comerciando pues aprendieron ese sistema de numeración en la India y como vieron que era un buen sistema pues lo, lo, lo copiaron, digamos, ¿vale? lo empezaron a usar y eh, como iban comerciando, como os digo, por todas partes pues fueron un poco enseñando este, esta numeración al, al resto de, del mundo. Entonces, como el origen es de la India, pero nosotros los adquirimos a través de los árabes, se les suele llamar números indo-arábigos, indo de la India y arábigos de los árabes, ¿vale? Hasta hace poco se los llamaba números arábigos, porque parece ser que no estaba muy claro lo de que provenían de la India, pero ahora para hacer hincapié en que realmente los que se lo inventaron eh, fueron los indios, los hindús, pues eh, se le se les coloca eh, la partícula esta, ¿eh? Indo, para hacer hincapié en este hecho. ¿Vale? Y en concreto a Europa, ¿cómo llegaron exactamente? Bueno, pues parece ser que llegaron gracias a este señor, aquí súper bien dibujado, ¿eh? me podría dedicar al arte, está clarísimo, y pasar mucha hambre. Pues eh, se llamaba Leonardo de Pisa, vale. era de origen italiano, la ciudad de Pisa, ya lo veis aquí, pero como su padre parece ser que era alguna especie de diplomático y estaba haciendo su trabajo en el norte de África, en concreto en la zona de Argelia, eh, pues este señor aprendió en esa zona cómo funcionaban estos, estos números, ¿vale? Se le llamaba también Fibonacci, ¿eh? era un, una especie de mote que le pusieron, ¿vale? Pues Leonardo de Pisa o Fibonacci, hacia el año 1202 parece ser que escribió un libro que tituló aquí, el, el libro del cálculo, ¿eh? esto era en latín, pues el, el libro del cálculo, y en ese libro explicaba cómo funcionaban los números indoarábigos, ¿vale? Porque hasta ese momento él los únicos números que conocía eran los números romanos, que eran los que se estaban utilizando en Europa en esa en esa época. ¿Vale? Y entonces aprendió los números indoarábigos, escribió este libro, intentó, ¿vale? Cuando volvió a Europa intentó explicar, digamos, gracias a este libro cómo se utilizaban porque eran mucho mejor para el cálculo, que los números romanos, ¿eh? en, en números romanos calcular era un horror, se tenía que hacer con unas piedras, mmm, llamadas cálculos, ¿eh? de ahí que, se, que el cálculo se llame así, porque se hacía con esas piedritas, con esos cálculos, eh, y sin embargo, con los números indoarábigos el cálculo se podía hacer, pues como hoy en día, escribiendo en un papel ¿no? y, a, y calculando como lo hacemos hoy. ¿Vale? Entonces este sería, digamos, el, el origen de los números y cómo llegaron a, a nosotros. Originariamente los símbolos no se hacían exactamente como nosotros, es decir, el 1 no se dibujaba exactamente así, y el 2 no se dibujaba exactamente así, ni el 3 se dibujaba así, se dibujaban con otros símbolos, pero que con el paso de los tiempos se acabaron mmm, escribiendo así, digamos, la caligrafía acabó siendo esta. ¿Vale? pero la manera en la que se trabajaba y los 10 símbolos, etc., eh, eran como los de hoy en día. El cero, si os fijáis, ¿vale? que hoy en día lo dibujamos así, es decir, este cero, ¿cómo se empezó a, a escribir? Pues eh, se empezó a escribir, en, en la India se empezó a escribir así, con un punto relleno, vale, en vez de estar vacío, estaba relleno, pero poco a poco, a lo largo de la historia, se acabó convirtiendo en, esta, en este símbolo, ¿vale? la caligrafía cambió. ¿Vale? pero seguía siendo el mismo cero, ¿vale? Y donde se ha encontrado, por ahora, el primer símbolo cero de este estilo, ¿eh? el primer cero indorábigo, pues se ha encontrado en un manuscrito llamado de Bakshali. No sé si lo pronuncio muy bien, ¿eh? pero bueno, mmm, Bakshali así, así escrito, pronunciado como, como tenga que ser. ¿vale? Y ese cero data de los siglos 3-4 aproximadamente, ¿eh? Pensad que todas estas cosas se basan en, en, en estudios arqueológicos, en pruebas científicas, ¿eh? y no se puede determinar exactamente el año. Pero más o menos eh, se escribió entre el 201 y el 400, ¿vale? Así que entre el siglo III y el siglo, y el siglo IV, ¿vale? Puede que en el futuro se encuentre algún otro símbolo del cero escrito que sea más antiguo que este. Eh, pero por ahora parece ser que este es el más antiguo, así que en el entre los siglos 3 y 4 ya se utilizaba este signo del cero, ¿vale? De los números indo -arábigos. Bueno, pues este es más o menos un resumen muy rápido de los números indo y el símbolo del cero de los que nosotros usamos hoy en día. Bueno, vamos a pasar a hablar ya del conjunto de los números naturales propiamente y después hablaremos de para lo que los usamos que en realidad ya lo sabéis, pero bueno, vamos a escribirlo por si acaso Bueno, el conjunto de los números naturales se escribe con una N, con un doble palo vale este es el nombre matemático digamos que se le pone al conjunto y lo que hacemos es escribir ese nombre del conjunto poner un igual y abrir una llave y aquí dentro de esta llave, que después cerraremos Vamos a explicar o vamos a escribir cuáles son los números naturales. En este caso, como escribirlos es más fácil que explicarlo, pues los escribimos. Los números naturales empiezan en el 0 y van de uno en uno hacia adelante. Y nos paramos donde queramos porque los números naturales son infinitos. es decir, no se acaban nunca, ¿eh? por eso lo que hacemos es poner unos puntos suspensivos, cuando ya hemos escrito unos cuantos, pues ponemos puntos suspensivos para decir que no se acaban nunca, son in, que quiere decir no, finitos, que se acaban, ¿vale? Así que que no se acaban. Eh, cada uno de estos números son lo que se llaman los elementos del conjunto, ¿Vale? Y cuando queremos escribir matemáticamente, usando lo que se llama la notación matemática, eh, queremos decir que uno de estos números, por ejemplo, es un número natural, por ejemplo el 3, podemos escribir 3, este símbolo parecido al del euro pero con una sola raya, es como una especie de C con una línea o con una E, cada uno que se lo imagine como quiera, y después ponemos el símbolo de números naturales. ¿Vale? Así que esto... Se lee, pertenece, y por lo tanto aquí lo que pone matemáticamente es que el 3 pertenece a los números naturales, o lo que es lo mismo, que el 3 es un número natural, ¿vale? Es la manera matemática, súper corta, de escribir toda esa frase que sería, el 3 es un número natural. Estos símbolos está bien sa irlos sabiendo, irlos aprendiendo, porque nos ayudan a escribir eh, con notación matemática, que es la manera propiamente de escribir matemáticas, y además nos ayuda a escribirlo de una manera más rápida que con el lenguaje o la escritura natural. Si pensamos en algún número que no sea natural, por ejemplo, si pensamos en el número 3,7... Si nos fijamos, el 3,7 no es ni el 3 ni el 4, estaría aquí en medio. Es decir, no es un número natural, no lo vemos aquí. Para decir que no es un número natural, lo que podemos hacer es usar el mismo símbolo, pero en este caso tachándolo, así un poco en diagonal, y poniendo también aquí el símbolo de los naturales. De esta manera, al tacharlo, lo que hacemos es poner un no delante. O sea, el tachado significa no, pues no pertenece. Es decir, el 3,7 no pertenece a los números naturales, o lo que es lo mismo, el 3,7 no es un número natural. Así, si nos dan el número 2473, podríamos decir que pertenece a los naturales, pero si nos dan el número eh, menos 308, podremos decir que no pertenece a los números naturales, porque el menos 308 no es de estos, estaría antes que el 0. Vamos a hablar ahora, como habíamos anticipado, de los usos eh, de los números naturales. Es decir, todos esos números naturales básicamente se empezaron a utilizar para representar cantidades. ¿eh? Por ejemplo, pues, si tenemos eh, tres círculos, eh, pues usamos el número 3. ¿sí? O si tenemos muchísimos más, pues podemos usar el 578. ¿Vale? si tuviésemos 578 círculos o 578 sillas o 578 euros. ¿vale? Por lo tanto, nos ayudan a representar cantidades de cosas, es decir, algo que se puede medir contando o midiendo o con una regla o lo que sea, se le asocia un número. Pero también se utilizan para otras cosas que no son para contar cantidades ¿vale? o, para o para representar cantidades, como por ejemplo, se usan como localizadores. ¿Vale? Por ejemplo, en la dirección de vuestra casa es muy probable que en algún momento dado digáis el número de la calle o de la avenida y el número de puerta de vuestra casa o de vuestro edificio. ¿vale? Por ejemplo, cuando dices eh, número 62, ¿no? calle no sé qué, número 62, y luego si es un piso, por ejemplo, pues a lo mejor dices eh, la planta y la puerta, ¿no? tercero o cuarta, no sé, me lo invento. Bueno, pues para todo eso, si os fijáis, estamos usando números. Este 62 es un número natural, igual que lo era este 3 o este 578. Sin embargo, aquí no estamos diciendo que haya 62 edificios exactamente o 62 casas exactamente en esa zona, ¿vale? A veces hay, por ejemplo, el 62 bis y se cuenta con el mismo número, así que no es exactamente contar cantidades de casas o de pisos, ¿vale? Y lo que sí que nos sirven es para localizar... Es decir, si tú sabes que está en el número 62, mirando en las dos aceras, pues sabrás si está en la acera de números pares o en la acera de números impares, en este caso, en la acera de números pares. Y pues mirando hacia dónde caminas, verás si vas hacia el 62 o te estás alejando, ¿no? Con lo cual te ayuda a localizar esa dirección, ¿vale? Por eso hay números, que son números naturales, que sirven como localizadores. ¿vale? Luego también tenemos, por ejemplo, los códigos, como pueden ser... Los códigos postales, ¿vale? Por ejemplo, código postal, no sé, me invento uno, eh, 08473, lo que sea, no sé ni si existe, supongo que sí. ¿Vale? Pues este código postal nos ayuda también algo parecido a esto de aquí, ¿vale? También podría ser un localizador, porque digamos que a veces algunas de estas cosas eh, hacen más de un uso, ¿eh? Aquí lo he colocado en la zona de código por lo de código. Postal, ¿eh? Por, porque lo llaman así, pero realmente también nos sirve como un localizador porque nos dice en qué población estamos, ¿vale? es decir, esto estaría asociado pues, a una población determinada que no sé cuál es, eh, ¿vale? pues este número de aquí también es un número natural pero si os fijáis, mira, para empezar, he empezado con un cero si fuera una representación de cantidad, este cero no se escribiría pero como es un código, sí lo ponemos ¿Vale? Porque estas dos cifras nos dirían que, eh, que está en la provincia de Barcelona, si no me equivoco, ¿vale? Así que eh, los códigos postales también se utilizan eh, los números naturales para escribirlos, ¿vale? Identificadores, pues como por ejemplo eh, en el DNI, en el DNI lo, lo escribimos también como, como números naturales, por ejemplo 0,7431 2, 8, 6 y luego aquí iría una letra que no sé cuál tocaría ¿eh? porque si no lo sabéis estas letras están relacionadas con estos números pero bueno aquí tendría que haber una letra que tampoco sé cuál, cuál debería ser en este ejemplo en concreto he hecho lo mismo, lo he empezado con un 0 aunque no siempre empiezan con un 0, podía empezar yo que sé por un 4 4, 2, 6, 3, 8, eh, 9, 0, 2 y una letra, eh, que también tendríamos que hacer algún tipo de cálculo para saber qué letra va aquí, ¿vale? Bueno, pues esto es un número natural, esto también es un número natural y nos sirven para identificar, en este caso, una persona, ¿vale? Cada DNI está asociado a una persona y, por lo tanto, con este DNI, con su letra incorporada, pues ese DNI sería de una persona en concreto y este sería de otra persona en concreto y, por lo tanto, nos ayuda a identificar a, a esas personas, ¿vale? O, por ejemplo, la matrícula de un coche. También va con, eh, con números y letras, también, precisamente. Y también nos ayuda a identificar a ese coche y a través de, del registro de propietarios, pues incluso podríamos saber de quién es ese coche, ¿vale? Y otras cosas, ¿vale? Hay más ejemplos, ¿eh? pongo aquí un etcétera, de números naturales que se utilizan para diversas cosas. Por ejemplo, pues los códigos de barras, ¿vale? Para, para la hora de comprar, cuando se pasa el código de barra, te da información sobre el producto, el precio, etcétera. O, por ejemplo, se usan también para escribir números de teléfono vale, que te pueden ayudar a localizar antiguamente más, ¿eh? por, pero bueno, hoy en día también, por ejemplo, los fijos, el, las, las primeras cifras te ayudan a saber de qué provincia es ese número. eh, Por ejemplo, un número de teléfono fijo que empiece por un 93 y luego algo más, pues lo mismo sería de la, pre, de la provincia de Barcelona o, por ejemplo, uno que empiece por un 91 Sería de Madrid, ¿vale? Y, y otras que hay. Eh, luego también podríamos, por ejemplo, decir nuestra edad. Cuando decimos nuestra edad, también la decimos usando un número natural. Por ejemplo, si alguien tiene 27 años, pues esto es un número natural, ¿vale? Claro, puedes no estar justo en el día que cumples los años, pero hasta que no cumples los 28, tú vas a seguir diciendo que tienes una edad de 27, ¿vale? Y no dirás 27,3 ni 27,2, dirás que tienes esa edad de 27 y justo cuando cumples los 28, ya empezarás durante un año a decir que tienes 28. Por lo tanto, estos son números naturales y los usamos para las edades. Bueno, hay muchos otros ejemplos que seguro que, que, en los, que podéis pensar en ellos, ¿vale? Bueno, y ahora vamos a comentar un poco la representación gráfica de los números naturales, ¿vale? Cuando éramos pequeños lo que hacíamos era básicamente hacer representaciones gráficas con dibujos, ¿eh? Por ejemplo, pues si tenías dos manzanas lo que hacía era dibujarla. Después esto fuimos evolucionando, ¿eh? Os lo enseñaron en el colegio seguro y esto se pasó a dibujar, pues por ejemplo, ya con cosas que no tuvieran que ver con la, con la vida real tal cual. Es decir, estas dos manzanas las podías dibujar con dos rectángulos, por ejemplo, ¿Vale? Y después también te enseñaron que esto se podía escribir matemáticamente con un símbolo que era el del 2. ¿vale? Bueno, pues la idea es eh, evolucionar un poco a partir de aquí. ¿vale? Cuando era una cantidad pequeña lo hacíamos así y también seguro que os enseñaron a utilizar unas barras que serían las decenas. Por ejemplo, si yo pongo tres barras y pongo un cuadrito... Vale, pues esto era una cantidad de 10, 20 y 30 y luego 1. Es decir, esto era el 31 que también es un número natural. ¿eh? Esto pertenece a los naturales, esto pertenece a los naturales. Vale, esto sería en cantidad pequeña y esto ya cuando eran cantidades más grandes. Bueno, pues eh, para no tener que hacer dibujos propiamente, porque estos son dibujos, lo que se puede hacer es usar una representación gráfica usando una recta. ¿Vale? Es decir, podemos hacer una línea recta y hacer marcas, por ejemplo, cada mmm, 4 centímetros. ¿Vale? Es decir, todas las separaciones tienen que tener la, la, la misma mmm, distancia, es decir, tienen que medir lo mismo, ¿vale? Todo esto tiene que medir lo mismo si queremos ir de la misma cantidad en la misma cantidad. Por ejemplo, si yo decido que los números eh, naturales empiezan aquí en el 0, pues ahí pondría un 0, ¿vale? Aquí podríamos borrar este trocito inicial o dejarlo porque nosotros sabemos que en realidad hay números por debajo de 0, ¿eh? Pero bueno, si queremos borrar para decir que empezamos por aquí, pues el primer, la primera rayita estaría en el 0. Si decido ir, por ejemplo, de 2 en 2, pues aquí iría el 2, aquí iría el 4, aquí iría el 6, aquí el 8, etcétera. ¿Vale? Y a esto le llamamos recta numérica, ¿Vale? porque es un, una línea recta y porque vamos a ponerle números. La recta numérica se puede hacer en horizontal, también se puede dibujar en vertical o en diagonal, según nos interese. ¿vale? Pero la idea es que tiene que estar hecha con regla, es decir, tiene que ser realmente una línea recta, y tenemos que ir representando los números pues, de la cantidad, en, eh, en, digamos de tanto en tanto como nosotros queramos. ¿no? Aquí yo lo he hecho de 2 en 2, pero podrías hacerlo de 5 en 5, de 10 en 10, de 1 en 1, de 100 en 100, depende de lo que quieras representar. Bueno, ahora vamos a hacer las actividades de la página 5. En la actividad número 4 nos dicen que cómo se puede saber en qué planta estaría la habitación número 37 de un hotel. Es decir, si nos dan la habitación 37 y no nos dicen en qué planta está, ¿cómo podríamos saberlo? Pues realmente es muy sencillo, porque basta con mirar la cifra de adelante. Si solo son dos, es la primera. Si fuesen más, podrían ser las dos primeras, ¿eh? si es un edificio muy alto. Y este número es el que nos dice que estamos en la planta 3. ¿Vale? Es decir, sería una habitación en la planta 3 y vendría a ser seguramente la séptima habitación de esa planta. ¿vale? En la planta 3 lo más probable es que encontremos las habitaciones 30, 31, 32, etc. ¿vale? Así que eh, este número del principio es el que nos dice la planta. Esto vale para hoteles, que es lo que nos hablan aquí, pero también vale para hospitales. ¿Vale? así que si nos hubieran preguntado es si estás en la habitación 37 de un hospital en qué planta estás también sería en la planta 3 esto es importante saberlo para orientarse ¿eh? para poder localizar una habitación en concreto luego nos piden que hagamos en la actividad número 5 que identifiquemos los números naturales de esta lista y nos dan el 0, 8, 3,5, 1 medio, menos 4 y 356. ¿Vale? Los números naturales de esta lista serían el 0 y el 8. El 3,5 no. ¿eh? Por culpa de esto hay decimales. Los números naturales no llevan decimales. El 1,5 tampoco. Porque si lo convertimos en decimal es 0,5 y también lleva decimales. Así que este tampoco es un número natural. Este sí que es natural. No, perdón. Este no es natural. ¿Por qué? Porque lleva un, me un menos delante, ¿vale? Así que cuidado, que esto de aquí hace que no sea natural, ¿eh? Si nos hubiesen dado el 4, sí, pero nos han dado el menos 4, así que este no es natural tampoco. Este sí, 356, ¿vale? Así que podríamos escribir que el 0 es un número natural, el 8 es un número natural, el 356 también es un número natural pero el 3,5 no lo es, el 1,5 medio... ay perdón, el 1 medio, el 1 anda que el 1 tampoco es un número natural y el menos 4 tampoco es un número natural. Por lo tanto, los números naturales serían solo 0, 8 y 356. Ahora vamos a hacer la actividad 6 en, las que, en la que nos piden que con una recta numérica representemos los puntos kilométricos 0, 10, 20, 30, 40 y 50. Así que como necesitamos representar eh, desde el 0 hasta el 50, pues vamos a ir haciendo marcas que nos permitan representar todos esos números. Yo por ejemplo aquí lo voy a hacer cada 3 centímetros para tener suficiente. Vale, aquí pondríamos el 0, aquí estaría el 10, 20, 30, 40, 50, ¿eh? incluso nos ha sobrado una marquita. Eh, esto podría representar la carretera y este tipo de representaciones gráficas nos servirán para, por ejemplo, a la hora de resolver problemas. Y ahora vamos a comparar números naturales, es decir, vamos a hablar del orden. Para escribirlo usaremos los símbolos de desigualdad, que son el menor que y el mayor que. Eh, hay que recordar que el, al lado pequeño del símbolo, es decir, a este lado y a este, irán los números pequeños y en la parte grande del símbolo, a este lado y a este, irán los grandes. ¿vale? Por ejemplo, si nos piden comparar el número 5 y el 20... En la recta numérica se ve claro que el número 5 está más a la izquierda y el número 20 está más a la derecha. Por lo tanto, el 5 será el número pequeño de estos dos, ya que cuanto más a la izquierda, más pequeño, y cuanto más a la derecha, más grande. Teniendo esto claro, podemos usar los símbolos para escribir en notación matemática, por ejemplo, que 5 es menor que 20, y eso se escribiría de esta manera. 5 es menor que 20. Si queremos decirlo al revés, es decir, decir que 20 es más grande que 5, ¿eh? que 20 es mayor que 5, le daríamos la vuelta, diríamos 20 es mayor que 5. ¿Veis? Este símbolo se lee menor que 5 es menor que 20 y este símbolo se lee mayor que 20 es mayor que 5. ¿Qué pasaría si nos dan una desigualdad y vemos que es incorrecta? Por ejemplo, si nos dicen 8 es mayor que 23 y nosotros vemos que esto es incorrecto, ¿cómo se puede arreglar? Pues muy sencillo, podemos tachar el mayor que, vale, igual que hicimos con el símbolo de pertenece, recordad que el de pertenece era este y dijimos que si lo tachábamos significaba no pertenece. ¿Vale? Pues con el, los símbolos de desigualdad se puede hacer lo mismo. Si algo es incorrecto, yo puedo tacharlo y ahora, ¿cómo se leería? Pues que 8 no, eh, recordad que la línea significaba no, no es mayor que 23. Y eso sí es correcto. ¿Vale? La otra manera de arreglarlo sería, pues dándole la vuelta al símbolo, y entonces diríamos lo mismo, pero en afirmativo: 8 es menor que 23. Ahora, estas dos cosas son correctas. Puedo decir que 8 no es mayor que 23, que es cierto, o decir que 8 es menor que 23, que también es cierto. En este apartado vamos a hablar de las aproximaciones. Eh, hablaremos de distintos tipos de, de aproximaciones o formas de aproximar. ¿vale? Hay que recordar que el símbolo de la aproximación es este, es común igual, pero en la parte de arriba hay una onda, ¿vale? También hay sitios en los que lo veréis con dos ondas, ¿vale? Eh, ¿Para qué vale este símbolo? Pues para la notación matemática que, que se lee aproximadamente, ¿vale? Por ejemplo, el número 72 es aproximadamente el número 70. Es decir, damos un número que está cerca o relativamente cerca del original ¿vale? pero siempre acabado en ceros por lo tanto son números que son más sencillos de recordar ¿vale? son números redondos digamos ¿vale? por lo tanto si en vez de usar el 72 usamos el 70 para calcular o lo que sea cometeremos algún pequeño error pero bueno será más sencillo calcular, será más sencillo recordar, será más sencillo de decir 70 ¿no? con menos precisión entonces primero hablaremos de aproximación por defecto y por exceso ¿vale? por defecto Quiere decir que hacemos una aproximación en la que cambiamos por un número que es más pequeño que el original, ¿vale? Por ejemplo, aquí hemos hecho una aproximación por defecto. Si te dan el número 321 y tú lo aproximas por el número 300, estás dando un número más pequeño que el original, ¿vale? Y por lo tanto, haces una aproximación por defecto. Digamos que te quedas corto, no llegas al número original, ¿vale? Porque 300 es menor que 321 así que tu aproximación es más pequeña que el original por exceso como ya os imaginaréis es lo contrario es decir, si a ti te dan el número por ejemplo 398 y lo aproximas a 400 ¿vale? dices que 398 es aproximadamente 400 como la aproximación que es el 400, es más grande, mayor que el, el número original, vale esta es tu aproximación, pero en este caso es más grande, pues estás haciendo una aproximación por exceso, es decir, que te pasas, ¿eh? como cuando dices he comido en exceso, que quiere decir que has comido más de la cuenta, no te has pasado, pues estás dando una aproximación que es mayor que el número original, y a eso se le llama aproximar eh, por exceso. Otro tipo de aproximación del que podemos hablar es la aproximación por truncamiento. Truncar es partir por un sitio, ¿vale? Pues eso es básicamente lo que vamos a hacer nosotros con los números. Eh, por ejemplo, si te dan el número 321, como antes, y lo quieres aproximar a las centenas, ¿vale? aquí te tendrán que decir a qué orden quieren aproximar. Te dirán, pues... Eh, aproxima por truncamiento o te dirán trunca a las centenas o trunca a las unidades o trunca a las unidades de millar te lo van a especificar ¿vale? entonces si te dicen que trunques a las centenas tú primero localizarás las centenas que son estas ¿vale? unidad, decena y centena y entonces digamos que leerás el número hasta ahí si tú empiezas a leer este número dirás 300 y si ya no lees más, pues que has dicho? 300 ¿no? Pues ese es el truncamiento. En vez de decir 321, este 21, digamos, que deja de importarte. Por eso lo cambias por ceros. Y solo ves el número 300, ¿vale? Esto sería un truncamiento a las centenas. Otro ejemplo. Si te dan el número 152728 y te piden truncar... En este caso, por ejemplo, a las unidades de millar. Vale, localizas las unidades de millar, que son estas. ¿eh? Recordad, unidades decenas y centenas. Volvemos a empezar, unidades decenas y centenas, pero de millar. Así que las unidades de millar son estas. Pues, ¿qué haremos? Leeremos este número, pero nos pararemos aquí. 152.000... Y ya no leemos más, ¿no? Pues eso, 152.000. Y ahí me paro. Lo, todo lo demás no me importa, por lo tanto lo cambio por cero. Así que tanto aquí como aquí has hecho un truncamiento, ¿eh? has aproximado por truncamiento o has truncado, ¿vale? Fijaos que en los dos casos hemos hecho, sin darnos cuenta, una aproximación por defecto, porque si os fijáis... En los valores aproximados, en los dos casos, estos números son más pequeños que los originales, ¿eh? son menores que los originales. Por lo tanto, sin darnos cuenta, aquí también estamos haciendo aproximación por defecto. ¿vale? Todos, los todos los truncamientos generan aproximaciones por defecto. Siempre doy valores más pequeños que los originales. Y ahora vamos a hablar del último tipo de aproximación de este tema, que es por redondeo, ¿vale? O redondear. ¿eh? Te pueden decir aproxima por redondeo te pueden decir redondea directamente, ¿vale? Lo que se hace en este caso es algo parecido al truncamiento, pero con un poquito más de detalle, ¿vale? Por ejemplo, si nos dan el 321 y nos piden redondear a las centenas... Aquí también te tienen que decir el orden al que quieren que, que redondees, localizar las centenas, igual que antes. Pero antes, en el truncamiento, hubiéramos hecho esto y ya está. Hubiéramos dicho 300 y se acabó, no hubiéramos pensado nada más. Sin embargo, en el redondeo siempre intentaremos quedarnos lo más cerca posible del número original, ¿vale? Es decir, si pensamos... Voy a hacer aquí una representación gráfica mano alzada, ¿eh? sin mucho detalle. En el número 300... Y en el 400, que son centenas, ¿no? Tres centenas, cuatro centenas, es decir, como si solo supiera contar de 100 en 100. El 321, a ver, este sería el 350, ¿eh? que está en medio, aproximadamente, ¿eh? El 321 estaría, pues no sé, por aquí, más o menos, ¿no? Más o menos por ahí, ¿eh? Haciendo una representación gráfica aproximada. Bueno, ¿qué quiere decir? Que si yo solo sé contar en centenas, este número se ve claramente que está más cerca de este que de este otro, ¿no? Está más cerca de las tres centenas que de las cuatro centenas. Pues esto es lo que usaremos para hacer el redondeo, es decir, el 321 es aproximadamente 300. ¿Vale? Pero fijaos que aquí hemos tenido que pensar eh, si está más cerca de este o del otro. Eso en el truncamiento no lo hacíamos, ¿vale? Otra manera de verlo es fijándonos en la siguiente cifra. Es decir, si me, pidan, si me piden redondear a la centena, que es esta, yo miro la siguiente, es decir, la decena. ¿Eh? Las, otras, las otras ya, esta, no sirve para nada en este caso. ¿Vale? Miro la siguiente y tengo que fijarme en si ese número, esa cifra, es de las consideradas pequeñas o de las consideradas grandes. ¿Vale? Consideraremos pequeñas el 0 1 2 3 4, es decir, las cinco primeras, y consideraremos grandes las cinco siguientes 5 6 7 8 y 9. En este caso esta sería considerada de las pequeñas, ¿vale? Porque es de las del 0 1 2 3 4, vale, las cinco primeras cifras. Si es de las consideradas pequeñas, me quedo con el número que veo, es decir, me quedo con el 3, y por lo tanto pondría un 300. ¿Qué pasaría si en vez de un 2 me dan una de las consideradas grandes? Por ejemplo, si me piden el 372. ¿eh? Me piden también que lo redondee igual que, antes a la, igual que antes a las centenas. Bueno, lo mismo. Si hago la representación gráfica así aproximada, vuelvo a tener el 300, el 400, en medio más o menos estaría el 350... Hemos dicho que en este caso el 300. Eh, claro, aquí el 321 estaba a este lado, pero ahora el 372 pues estará, no sé, por aquí más o menos. ¿Sí? Aproximadamente estaría por ahí. ¿Qué quiere decir? Que en este caso este número está más cerca de 400. Así que en el redondeo yo tendría que poner aquí 400. ¿Veis? Cambia. El 321 se redondea a 300 pero el 372, cuyas centenas son las mismas, ¿eh? sigue siendo un 3, pero en este caso el redondeo es a 400. ¿vale? Si no quiero dibujar, hago como antes. Me fijo en la siguiente cifra, que en este caso esta es de las consideradas grandes, ¿eh? porque sería de las del 5, 6, 7, 8, 9. Es decir, de las 10 cifras del sistema decimal, las 5 primeras son las consideradas pequeñas, las 5 siguientes las consideradas grandes. ¿Vale? Y el 7 está aquí. ¿Veis? Igual que el 2 estaba aquí. Como es grande? ¿Eso cómo afecta? Pues lo que hace es que al 3, que son nuestras centenas, le tendremos que añadir 1. Y por lo tanto se convertirá en un 4. ¿Veis? Así que será 400, que es lo que hemos escrito aquí. ¿Veis? Aquí el 3 se queda igual, pero aquí al 3 le hemos sumado 1 porque la siguiente cifra es grande. Así que, o lo pensáis en términos de representación gráfica o de centena anterior, centena posterior, también se puede hacer así, ¿vale? En ese caso sería 321, centena anterior, 300, centena posterior, 400. ¿El 2 es de los pequeños? Pues me quedo con la centena pequeña. En este otro caso, centena anterior, 300, centena posterior, 400. Miro el siguiente, el 7 es de los grandes, pues me quedo con la centena grande. ¿vale? Esta es una tercera manera de pensarlo. Con lo cual, ya hemos visto varias formas de pensarlo. O lo piensas directamente con los números, ¿eh? pensando si la siguiente es pequeña o grande, o lo piensas usando la representación gráfica, o lo piensas usa usando mm, anteriores y posteriores. ¿Veis? Y aquí es lo mismo. Números, representación gráfica, anteriores y posteriores. Así que puedes elegir la manera de pensar que más te, te guste o de la que más te vayas a acordar, pero hay que vigilar en que en los redondeos hay que pensar un poco más que en los truncamientos. Vamos a hacer las actividades de la página 7. En la actividad 7 nos piden que ordenemos los siguientes precios y nos dan estos precios de aquí. ¿Vale? Si no especifican en qué orden lo quieren, como el orden natural es de pequeño a grande, pues lo haremos en ese orden. Si quieren que lo hagamos de mayor a menor nos lo van a decir, ¿vale? Así que empezamos por el número más pequeño, que de todos estos de aquí el más pequeño es el 1. Así que pondríamos 1 euro, es menor que, el siguiente más pequeño es este de aquí, que serían 4 euros, menor que, el siguiente sería este, 5 euros, menor que, el siguiente sería el 12, pues 12 euros, Menor que, el siguiente sería 34, menor que, el siguiente sería 50, después iría el 87 y para acabar el 460. ¿Vale? Ya tendríamos toda una cadena de desigualdades, Ay, aquí me he dejado el símbolo, aquí iría un menor que. ¿Vale? Así que un euro menor que 4 euros, menor que 5 euros, menor que 12 euros, menor que 34 euros, menor que 50 euros, menor que 87 euros y menor que 460 euros. ¿Vale? Se trata de ir encadenando las desigualdades. Luego, en, el, en la actividad 8, nos piden que redondeemos. ¿Vale? Redondear, recordad que de las dos aproximaciones es en la que hay que pensar más, ¿vale? La que tenemos que dar un número que quede lo más cerca posible del original, ¿vale? Y nos piden redondear a las centenas, ¿vale? Y nos dan diferentes eh, números, 45.543. Vamos a redondear a las centenas, primero localizamos las centenas, que son estas... ¿Vale? yo lo que voy a hacer es fijarme en el siguiente como el siguiente es pequeño este se va a quedar como está así que llegaré hasta ese número ¿no? cuando escribo llego hasta ese pero los otros ya los cambio por ceros ¿Vale? y este lo dejo como está porque hemos dicho que 0, 1, 2, 3, 4 eran los pequeños y hacía que esto no cambiaran si piensas en el dibujo lo mismo, si yo tengo aquí el 45.500 y aquí el 45.600 que sería contar de 100 en 100 en el medio tendríamos el 45.550 y el que a mí me han dado, 45.543, estaría por aquí. ¿Vale? Así que veis, queda más cerca de este. ¿vale? Así que o lo piensas directo o con el dibujo, pero el caso es que esa es la aproximación correcta. Luego me piden aproximar el 2.821. ¿Vale? Y hacemos lo mismo, localizo la centena, miro este número, es pequeño, así que ese se queda como está, 2.800. Y si lo dibujamos para asegurarnos, pues tendríamos entre el 2.800 y el 2.900, que sería contar de 100 en 100 en centenas, el del medio sería 2.850 y el que ellos me han dado pues estaría por aquí. ¿Vale? Así que otra vez queda más cerca de este que es el que nosotros hemos dado. Continuamos en el ejercicio 8. También nos dan el número 964. Volvemos a localizar la centena. Miro, el siguiente es de los grandes, ¿no? De 5, 6, 7, 8 y 9. Por lo tanto, a este 9 habrá que sumarle 1. Y eso quiere decir que este se va a convertir en un 10, ¿vale? O sea, que yo aquí delante veré un 10. Y luego estos dos los convertiré en ceros, así que pondré ese 10 y los dos ceros, ¿vale? Así que al final lo que nos sale es un 1.000. ¿Mm? Si lo representamos gráficamente, tendremos que el número que nos han dado está entre el 900 y el 1.000, en medio estaría el 950, y el que nos han dado a nosotros, 964, estaría por este lado, así que veis, su aproximación eh, redondeando a las centenas sería un 1.000. Luego nos dicen que hagamos lo mismo con el número 78. ¿Vale? Aquí si localizamos la centena que la centena estaría aquí, es decir, es un número que no veo, ¿eh? Si quiero lo puedo rellenar con un 0, ¿vale? Porque aquí realmente es que no hay centenas, o sea, hay 0. Hago lo mismo. Yo miro el siguiente número. Este siete es de los grandes, por lo tanto aquí le tendré que sumar 1. Si a 0 le sumo 1, yo aquí lo que veré será un 1. ¿Vale? Así que escribiré este 1 y luego ya nada más, ceros, ¿no? El 1 y ceros. Y el 78 se aproxima, ¿no? El redondeo es a 100. Que si lo dibujo, volvemos a lo mismo. El número 78 está entre el 0 y el 100, ¿no? Si yo solo sé contar de 100 en 100, porque estoy aproximando a las centenas, es como si solo supiera ir de 100 en 100, ¿no? Entre el 0 y el 100, en el medio está el 50, y el 78 estaba en este lado, y veis... Tenía que decir 100. Y el último que me piden es el número 23, que me pasa como aquí, ¿vale? Si yo aquí quiero la centena, veo un 0, ¿vale? Si me miro el 2, este sería pequeño, por lo tanto, este no cambiaría. ¿Qué quiere decir? Que yo empezaría en un 0. Y todo lo demás lo cambiaría por ceros, es decir, que lo que escribiría sería el 0 y otro 0 y otro cero, es decir, el número 0, ¿no? Porque no, no vamos a escribir tres cifras y con una es suficiente. Por lo tanto, la aproximación es 0. Que si lo dibujamos, volvemos entre el 0 y el 100 aquí tendría el 50 y el 23, pues estaría por aquí, y por lo tanto queda más cerca del 0. En la actividad 9 nos piden truncar las unidades de millar, los siguientes números. Hemos marcado aquí las unidades de millar, ¿eh? recordad que esto es unidad decena, centena y volvemos a empezar. Unidad, decena y centena, si hubiese aquí un, un número de millar, ¿eh? porque este es el punto de mil. Entonces, las unidades de millar son esta y eso quiere decir que como nos piden truncar, basta con llegar hasta este número y los demás completarlos con cero, ¿eh? o leer hasta aquí. En este caso, 13.000 y ya no leeríamos nada más, por lo tanto, la aproximación es 13.000, aquí sería 8.000, y lo demás con ceros, aquí sería 0.000, digamos, pero claro, no vas a decir 0.000, simplemente es que es el 0, y luego 0, 0 y 0, por lo tanto, es el número 0. Y aquí pasa lo mismo, ¿no? Esto sería 0 y ya está, porque todo lo demás también lo completarías con ceros, así que este se quedaría al lado del 0.